a un nuevo video en mi canal de youtube yo soy Laura Tobón para los que están llegando a esta familia de love Lovers, les presento nuevamente a mi madre que ya ustedes la han visto en muchos muchos videos míos y bueno ma, hoy la love Lover de la semana es Diana María Vargas Diana, gracias por tu mensaje gracias por tu apoyo, gracias por ser una love Lover. te queremos mucho bueno mamá sabes por qué estás aquí? Pero ni idea, no mentira, ni idea. Si tú sí sabes por qué. Ay, sí, que... porque yo te pedí que hicieras unas preguntitas. Ah, ok, sí. Perdón, es que tengo gripa. Está a a mitad como de la población colombiana está con gripa. y No estoy... me la pagues, por favor. No te lo voy a pegar. No me no la. Pido. Si no te lo pido. Te te no que estar sana. sana. Hoy es porque necesito sana, por favor. Okay. Bueno, mamá, okay. ¿ves por qué traje dos de estos deliciosos pimentones? ¿Pimentones? ¿A ti te gustan los pimentones? ¿Así? No, a mí tampoco. Ah, es que ya en mis otros videos he hecho pastelazos, he comido cebolla, pero jamás había comido pimentón como penitencia. Bueno, entonces chicos, preparados para este video que se llama ¿Qué tanto me conoces? Ok, ¿puedo empezar ya? Y bueno, como tú eres la invitada, puedes empezar. Ok. Cuando yo era chiquita, ¿qué quería ser yo cuando grande? Cantante. Y actriz oh. Pero hay una sí. penitencia No, no hay penitencia no Es que pierdes alguna pregunta que yo te diga a ti Ah, ok, ok ¿Sí? Ok, ok O sea, o sea lo dije bien Conozco a mi mamá. Claro que es un pedacito Viero que quería qué ser cantante y actriz oh, oh. Mami, ¿cómo se llamó mi primer novio de la vida? Niño Yeah. Pero, cómo se llama? ¡Ay, mi madre! ¡Gómez, Gómez! Eh, pues, que le decíamos Ñaño? Ñaño Ñaño, Ñaño, ¿qué nombre tenía? Pues, que le decíamos Ñaño para arriba, Ñaño ¡Ay, mi madre! ¿En serio? ¡Gómez! ¡Ah! Eh, ¿sí? ¿Puedo tener una llamada? No, no ¡Di el nombre de él! Pero es que no me acuerdo no por qué no no le decíamos Ñaño Nunca le decíamos ni Juan, ni Carlos, ni Alberto, ni... ¿Qué dijiste? ¿Juan? Alberto, Juan Carlos, ¿Qué? Juan Manuel No voy a el nombre, no lo no, puedo No, pero... pero a ver, era ñaño Bueno, te presento No, no, no, no, no encima. No, no, no, sí, no, mamá, pero ñaño sí. Era como nos llamaban Dame pero un último chance si de bueno, era, Sí, la de verdad, era sí, no. O sea, si yo me perdía Con él, tú ibas a decir ¿Qué? Ay, policía, ¿Qué? se <risa> perdió Con <risa> ñaño Sí, es que yo no me conectar con se él con señor es que no. policía, mi, hijo, mi hija no aparece. ¿Con quién está? Con niño? Pero no. con Gómez. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! Me salve. Me ¿Sí? Juan Pablo me salve. ¿Cuáles son las fechas de cumpleaños de tu mamá y de tus dos hermanas? Ok, de mi mamá cumple el 27 de agosto sabía que te lo sabías, Ay, pero no, es ¿el, el, la, el, el año? Bueno, sigue sí, con los de tus hermanas a ver si te salvo. Mi hermana los... mayor cumple el 29 de diciembre, tampoco en el del año, ah. 1980. Ah, ok, si no lo dices con los años. No, no, no, no. Ah, no sí. Es. ¡No! No, así como lo no, hiciste. Tú, no, te no, puedes pegar no, 30 horas, así sea tu estatus. Y cada mes es el 7 de mayo ya. ¿De qué año? 93. Ok, ¿y tu hermano mayor? <risa> ¿Y el mío? No, así si ella te me lleva 10 chance, años. Te un sí, mamá, hoy me lleva 10 años. Pero es, cuándo cuando nació ella y cuando nací. Yo nací en el 1990. ¿Pero qué día? 5 de enero. Ah, perdón, entonces LA 2000 años más tarde. Eres <risa> 79. Exacto. Para las matemáticas. Soy muy buena Ay, para ¿Sí? las matemáticas. ¿Y tú yo tienes? ¿Cuántos años tengo? 57. No, no tengo 57. ¿58? No. no 56. Te... Sí, sí, sí, 56. Sí, 56. ¿Tú puedes yo así. te di un chance. Bueno, voy a darle chance, pero la próxima lo voy a hacer implacable. 1963. No, ¡Ya le tocó! ¡62! ¡62! Te tocó. Sorry. Bueno, amigos, no ahí me va. Amé, a mí, no en verdad, que sí me gusta el Pimentón. ¡Ay! A mí sí no me gusta el Pimentón. ¡Ay, mariquis! No, entonces voy a cambiarte eso. Te voy a poner una cebolla. ¿Quiénes eran mis cantantes favoritos cuando era chiquita? Enrique Iglesias, por supuesto. ¡NOT! Enrique inglesa. Chiquita, chiquita. Pero ¿Cómo? dime, escríbeme chiquita. Britney Spears. ¿Sí? Ajá. Michael Jackson. Sí. Bueno, ya. Yo pero faltan buscar. unos. No, pero faltan ser? unos. Pero... Los más importantes. Los de Caticuentos. Me encantaban. ¿No? <risa> <risa> Ay, ¿cómo se llamaba la que encantaba? Y Lari, la, la, la, eh. ah, ah. Pero no tan chiquita. Ay, ah, no, papá. Que sí, muy chiquita, que sí, muy chiquita. No, ya. No dijiste cuántos, ya. Michael Jackson, Enrique Iglesias, cantabas como una loca. ¿Te acuerdas que yo en mi cuarto tenía fiches pegados de... ¿Ready oh? Spears? No, solo era... Print. Oh, pero mamá. ¿Cómo <risa> me llamas No, no nada, vamos a empezar. Te tienes que decir, dime dos, dime dos Bueno, cantante, está bien, te la no sé voy a dejar qué. pasar. Ah, okay. Los Backstreet Boys. Ah, Backstreet Boys, cierto. Sí, que sí. fui ahorita a verlos. Ah, ok, sí. ¿Qué crees tú que yo prefiero de regalo? ¿Maquillaje o ropa? ¿Y qué marca de ropa? ¿Y qué tipo de maquillaje? No. Uno u otro. Si me gusta más que me regales maquillaje o si me gusta más que me regales ropa. Ropa de H&M. Yes. ¿Sí? Sí. Yes. ¿Me acordé por el otro día que te di el regalo? Ah, yes. yes. Ok. ¿Qué? Tengo que hacer una adición porque es de ropa. Adidas. Adidas, sí, te encanta. Ajá, Adidas. Sí. Adidas. Mi mamá tiene un severo problema con una cadera y no puede andar en tacones, entonces anda todo el día en tenis, entonces soy la representante de las cuchi Barbies Adidas. Amaditas. ¿Cuál era mi plato favorito cuando iba a la casa de mi abuela Blanca? O sea, la mamá de mi papá. Yo creo que habían varios. No, uno. Ay, ¿viste? El arroz con pollo. ¡Sí! ¡Sí! porque <risa> cocinado delicioso! Arroz con pollo. Me salvé. ¿Cómo se llama la, el lugar donde nació tu abuela Yolanda? No, es está ay, muy ay, bien. Sí. Ay, pero si es tu abuelita del alma que tanto amas. Ella nació en qué departamento? Siempre se me olvida. Ay, no, ¿Pero el feo. departamento? Para irte refrescando la memoria, ¿y el de tu abuelo? Mi, mi abuelo. Departamento. De... Departamento. <ríe> Yo me que me ¿Sabe de dónde y no sabe cuál es el departamento? Tú puedes, tú puedes. ¿En qué departamento nació tu abuelo? Pero mi abuelo es. ¿eh? Sí. <ríe> no tiene ni idea. Mira. Que mis abuelos no vean este video, por favor. Seguro que lo van a ver. Ya, ya me acordé, mi abuelo es de... Es que nos estaba confundida, no sé si era de Santa Marta o Cartagena, pero mi abuelo es de... Bolívar, Cartagena. Muy bien. Ah, Cartagena, Bolívar, Cartagena. Bolívar, Cartagena. ¿Y mi abuelita? Por lo no. menos dime el departamento. ¿Mi abuelita no era de Chiquinquira? No. No. no. Pero no quiero que te comes solo ese pimentón, porque te los vas a ¿De comer ¿De dónde es sola. mi abuela? y mi abuela, mamá. Ella mm. es de Boyacá. ¡Ay, es de Boyacá! ¡Qué bruta! Y tiene un lugar que se llama... ¡Yo sopalla! sabía! Ay, Dios mío, soy una... Tete. Es que chiquinquirán. de que <risa> chiquinquirán. Ya, ahí voy. Ok. Y se lo está comiendo con un gusto. Yo sí haría todo lo posible con de no morder eso. Yo no creí que fuera a ser tan fácil. ¿Cuántos años tenía cuando me llegó el pelo? 14. ¿Qué tal que no sufrieron? Muy bien. Yo no sé si esta la vas a saber, pero bueno, es importante que me conozcas así sea punta de pinencoso. <risa> um, ¿Puedes mencionar uno de mis... Cantantes favoritos. Tienes muchos. Colombianos. ¿Colombianos? Sí. Así que muero por estar en su concierto. Andrés Cepeda? Sí. ¿Sí? Es uno. Sí. Y el otro. ¿Y el otro? Que muero Fonseca. ¡Sí, sí! Andrés! Sí. Cepeda y Fonseca! Listo, está bien. ¿Cómo se llamaba mi primer oso café? Te amaba con todo oh, mi corazón no ¡Skati! Sí. Sí. ¿Te acuerdas de la historia? Usted, ¡Claro! Scott, sí. sí. Te regaló esto sí. en Nueva York Tú sabes que yo tuve la fortuna y Dios me dio la fortuna de tener tres hermosas mujeres María Paula, María Camila y Laura María pero yo siempre hablaba que si hubiera tenido un hijo, le hubiera puesto un nombre. ¡No! ¡Eso no lo ¡Claro que sí! ¡No! De hecho, eh, en mi reemplazo de cadera, mi, me tocó ponerle un nombre, pues, para... ¡Ah! ¿Sí? Ah, ¿Sí? ¿A le, a, mi, a mi reemplazo de cadera, le puse el nombre del hijo que no tuve de hombre. ¡No, mami! ¡Ay, mamá! no. no. ¿Otro fragmentón? ¡No! Eso está muy bien. Es un nombre difícil. compuesto. ¿No? ¿Te lo cuento? ¿Un nombre compuesto? Es un nombre compuesto. Y empieza por J. Tú no me lo has oído, todo el mundo me dice. Es ah, más, sí. el bastón mientras me tenía la recuperación era... Ah, ese Obviamente es... es Juan! Muy bien. Y la otra también es J. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Así como tú me <ríe> acompañaste con el de Juan Pablo. Juanjo. Juan, ¿Juan José? Sí, sí. ¿Juan José? Juan José. O sea, sí. me acabo de enterar. Tú no me habías contado eso. Es que tú no estabas cuando. La... Porque estábamos de viaje. Estabas oh, en un ¿Cómo se llamaba mi mejor amiga del colegio? ¿Cómo era su apodo? Una de varias. Choro. Sí. Choro, Chorote, que la amo y la adoro. No me da vergüenza. Bien, lo más charro es que tienes unos apodos de unas amigas muy curiosas, ese choro, <risa> fritán, choro, <¿esos> son fritán? <risa> choro, chorizo, ¿cómo le pueden decir a uno de amor <risa> chorizo? Ya, no quiero más, siento que voy a perder. Ok, yo este año tengo, bueno, desde el año pasado he tenido un tema importante que me rodea en lo que me pongo, juego, Corazones. ¡Ay, sí! Ah, creo sí creo que no te Corazones. Sí, en mi casa está lleno de corazones. Todo, ¿todo? el tiempo es corazón, ¿corazones? quiero un corazón. Por en ejemplo, no sé qué. Este corazón, ella me regaló uno parecido a este. Estos corazones, eso sí estaba muy fácil. Bueno, ya la última, porque en serio tengo miedo. ¿Cómo me gusta comerme mis huevos? Primero son claras de huevos. ¿Y qué más tengo que decir? Claras de Es que, o sea, yo no estoy ¿Pero cómo me gusta que... comerme. Eh, como omeletas o Ajá. Con, no y a veces le pone quesito o le pone jamoncito o queso sí con jamón, está ¿no? perfecto y ¿Toma? ah bueno ya. y pimentón no no no ya bueno esto estuvo fácil. falta ahora, último, la ahora la tenía miedo que yo quiero no esta yo esta antes que pregunta quisiera que tú y yo recordáramos algo qué a raíz de que lo vamos a volver a hacer pronto y es ¿cuándo fue la última vez que tú y yo viajamos juntas? Voy a llorar. Que esté al lado tuyo en el avión. ¿Cuándo fue la Ay, última sí, vez? Mucho. Mucho es muchos años. Demasiados Hemos años. En sitios, pero ¿no sería acaso la última vez en el crucero? ¿Tú sí te acuerdas? No, te no, es, no, esta es una pregunta ah, para las dos. Dios mío, está muy difícil. Pero... No, no me acuerdo. Creo que Miami. ¿Fue acaso la vez que nos fuimos todos para el crucero? Miami. ¿Qué prefiere tu mamá? ¿Entre un libro, un buen libro para leer, o una buena serie para ver? ¿Qué crees, que me gusta más, la televisión o los libros? Te he visto haciendo las dos cosas, pero creo que te gusta más leer. Sí. Yes. Sí. Sí. Me estoy ¡Gané, ¡Mira! ¡No me comí ningún pimentón! Pero es que mis, mis, mis preguntas estaban muy fáciles. No, pero lo que quiere Qué decir pena. es que nos conocemos muy bien y que gracias Ay, que a que mis pimentón. abuelos no vean este video, por favor. <risa> por, por lo menos mi abuelita. Yo creo que sí lo va Dios mío, ella ve como. todo lo que tú haces. Bueno, amores, los quiero mucho. Gracias por estar aquí en el canal de YouTube. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, perdón, no sé si les gustó o no. <risa> <risa> eh, si les por gustó, comenten. <risa> y bueno, nos vemos el próximo jueves.